Hola a todos, soy Irina Julio, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hoy les hablaré sobre cómo realizar un storyboard en el programa Cell. Cell es un programa que se puede descargar gratuitamente en internet, que brinda muchas herramientas para la elaboración de guiones audiovisuales, historietas, guiones radiofónicos, entre otros. Esta es la página del inicio del programa Cell. Como la idea es realizar un Storyboard, damos doble clic en donde dice Storyboard. primer paso es colocar el título de la primera secuencia de imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden añadir más de una secuencia de fotos dependiendo de la extensión de su Storyboard. Solamente dan clic en añadir secuencia y automáticamente aquí tendrán su próxima secuencia así lo pueden realizar varias veces este recuadro que ven aquí es para añadir una imagen solamente dan clic sobre el recuadro y escogen la foto que tengan guardada previamente en su computador escogemos cualquier foto dan a abrir y la imagen se coloca aquí automáticamente para añadir otra toma otra foto dan clic en añadir toma y hacen el mismo procedimiento cogen cualquier foto y listo van a tener su segunda imagen el siguiente paso es colocar el plano de la imagen se les brinda variedad de planos en el próximo video tutorial les voy a les voy a explicar más a fondo sobre cómo usar cada uno de estos planos en diferentes imágenes como este caso es un plano abierto donde se puede apreciar el sujeto de la acción y la y el ambiente es un plano general y escogen el plano correspondiente. Este recuadro que está abajo del plano es para que ustedes coloquen, coloquen la descripción de cada imagen. Así lo harán con sus próximas fotos. Cell también brinda la posibilidad de hacer un bosquejo sobre la imagen. Solamente dan clic en añadir bosquejo y automáticamente se les abre esta ventana donde ustedes van a dibujar la, la imagen correspondiente, podrán colocar color, aquí se les abre una paleta con diferentes colores, pueden colocar imágenes o pueden colocar una figura sobre otra imagen y así podrán dar el ambiente de más o menos de cómo se ve su imagen podrán colocar una imagen sobre otra solamente dando clic en estas opciones que se presentan de esta manera todos estos bosquejos se guardarán así como su trabajo como esta imagen el sujeto se ve detalladamente en este caso sería un primer plano y así colocarán los planos de todas sus imágenes para, para este hace parte de la segunda secuencia y acá en la primera secuencia ustedes pueden, pueden colocar variedad de fotos y podrán añadir todas las secuencias que quieran, aquí está la tercera secuencia la segunda y la primera. En cuanto a los bosquejos, pueden dejar volar su imaginación haciendo combinando figuras geométricas que den el ambiente de cada una de sus imágenes. Si quieren cambiar la forma de su storyboard, Cell nos brinda tres opciones. La que tenemos ahora mismo activada es la de tres columnas. También pueden colocar solamente dos columnas, como lo pueden ver aquí. O solamente una sola columna, como lo pueden observar aquí. También pueden reproducir su trabajo, solamente dan clic en Reproducir y dan Play. ¿Qué pasa? Que ustedes pueden variar la velocidad en que quieren que su Storyboard se reproduzca. Solamente tienen que dar clic aquí, donde pueden ver esto aquí. Para guardar su trabajo, solamente dan clic en Archivo y donde dice guardar proyecto, lo guardan y lo pueden abrir después si quieren modificar o agregar más cosas o si no lo han terminado lo pueden realizar. Esta herramienta es muy importante y se las aconsejo para hacer los storyboards de sus diferentes trabajos, de novelas, de proyectos y de esta manera pueden tener... De una forma muy divertida pueden hacer sus trabajos. Espero que haya sido de su agrado este storyboard y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden los, los, los pasos básicos. Muchas gracias.